...vamos a hablar del turismo de proximidad... ...vamos a hablar de aquello que nos identifica... ...que nos hace auténticas y auténticos... ...que nos diferencia de otros destinos turísticos... ...y vamos a hablar del metaverso... ...vamos a hablar de la inteligencia artificial... ...vamos a hablar de las nuevas tecnologías... ...como instrumento que nos permita posicionarnos... Y esto es una cooperación global que es buena y que es muy bueno para toda la provincia que hagamos, que aprovechemos las banderas comunes que tenemos en el turismo para sacar ventaja colectiva y ventaja participativa. La sostenibilidad, la eficiencia, el reducir el impacto del turismo es fundamental. Pero la sostenibilidad también tiene que ver con algunos aspectos que compartimos y que ha mencionado el alcalde y que para mí, como modelo turístico, eh, a futuro tienen que ser fundamentales. Por ejemplo, la desestacionalización, el que apostemos por destinos cada vez eh, más ambiciosos en cuanto a la oferta turística que son capaces de atraer al turista durante todo el año. Las tecnologías no son un fin, no es una meta a la que haya que llegar. Las tecnologías solo son útiles si nos permiten mejorar la experiencia del, turismo, del turista y de otra parte mejorar nuestros procesos, ser más eficaces.